Bueno, Magda Sepúlveda, apareciste aquí en, mi, en el cuadrito. <ríe> <ríe> eh, <ríe> eh, cuando me comentaste la reunión para agradecer por, por los méritos que se dieron al ser protectora, eh, pues dije que sí porque me sentí en realidad muy agradecida muy eh, feliz, muy alegre, es mi primera vez como protectora del libro eh, y siento mucho agradecimiento con Achen, con, con ustedes también, con, porque al ser, al ser protectora y al tener como la confianza y la certeza que por eso que había pedido se iba a dar, por el solo hecho de ser protectora, eh, me llenó de tranquilidad, de, de emoción y nada, quería estar aquí en la reunión, participar para agradecer, eh, no sé qué decir, para, para agradecer por porque todo se dio eh, a las mil maravillas, a la perfección, por eso que pedí ser protectora. La verdad, pues, no, no he leído mucho el libro, porque como decía Zulema el otro día, como que hay que releer, eh, mmm, uno para poder conocer, para poder entender. Ahorita, pues, no, no me queda mucho tiempo con la bebé, pero... Eh, Agradezco inmensamente a Chen porque estar aquí con ustedes, estar compartiendo, estar conociendo, estar en el grupo de TAP por, un, por unos años atrás me sentía como perdida, como que no sabía a dónde ir o dónde estar. Eh, soy totalmente ignorante de, de todo esto en el sentido de que hasta ahora estoy como conociendo, hasta ahora estoy aprendiendo, pero siento un inmenso agradecimiento de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo, eh, y, y nada, o sea, pues, <ríe> agradezco, agradezco simplemente porque cada día voy aprendiendo, agradezco porque, por estar aquí, con, conociendo todo todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con conocer a Dios, conocer a Chen, pero dentro de uno y no en lo exterior. Entonces, oh, sí. eh, bueno, la verdad es que no soy muy, muy, muy buena para hablar, como para expresar todo esto. Así que, nada, agradezco a Ide, agradezco el RAP y principalmente H. Malu Hashem, Malu Hashem. Gracias Magda, gracias. Magda es muy sensible, muy noble y es... ella, ella se me hace como... como en el cuando dijeron haremos y, enten, haremos y entenderemos hay una situación y le digo, dice Magda, ¿y qué hacemos? Hace el salmo tal, el nishmad y esto y lo otro y se pone a hacerlo, ¿no? O sea, y como dice ella, este, con la bebé y toda la situación me encanta gracias Magda, gracias por tu disposición hacia tu conexión desde lo más hondo de tu ser con el eterno te quiero mucho, besitos gracias Rap Daniel permiso eh, somos todos principiantes Magda eh, y y es una belleza el modo en que tu alma, tú te sabes, tienes conciencia de ser principiante en algo que te hace bien. Y, y si tú sientes así la luz que de algún modo recibes, es porque tú eres artífice de esa luz. Esa es en todo caso la, la magia de la protectora del libro. Eh, estar siendo artífice... De eso en, en que yo, que también soy un principiante, porque todos los días somos principiantes, porque es incomparable la magnitud de aquello que, que, que intentamos comprender y a lo que intentamos asemejarnos con la magnitud a la que podamos llegar a arribar bajo cualquier condición o circunstancia. Eh, pero tú eres artífice de eso, eres, eres mi socia en eso. Y en ese momento lo que haces es abrir un canal que es de méritos tuyos. Un canal que tiene que ver con lo que tú haces en tu vida, con cómo eres tú con tu mundo, con el amor que tú das de continuo, con el modo en que, en que te enmiendas a ti misma. Y entonces haces una acción específica que, que en este caso fue ser protectora del libro. Y con eso, de alguna manera, abres un canal que es de todos tus propios méritos. Te sugiero algo. Eh, soy, soy, soy juez y parte, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero creo que el libro, el libro te va a hacer muy bien, sobre todo si sí lo lees. Y, y tu bebé, si lees en voz alta, a su edad no importa del todo qué, importa tu voz serena, leyéndole en voz alta, eh, ¿acaso te vas a estar leyendo a ti con mucha mejor concentración y le vas a estar a e dando a ella? Un hábito que después la va a ayudar a ser excelente lectora de libros. Este, con ayuda de Hashem. Muchísimas gracias. Mi emoción es impresionante. Yo soy todo gratitud. Isabela se llama la bebés. Isabela, sí. Mi pareja le dije, le, me dice, léale un cuento a la niña. Yo le digo, sí, le voy a leer los salmos. <risas> claro. Ay. Bien, por eso, y, li y libros, libros con los que tú te identificas Se va a sentir en tu voz, que eso viene de tu corazón Y después te lo vas a encontrar con siete años leyendo tomos enormes de filosofía. Este, porque ya, ya tiene la, el, el, el hábito de absorber conocimiento, de observar información Al ritmo de lectura, es buenísimo eso con ayuda, de Shem, que salga muy bien, que sea de braja todo. Gracias.